El coronavirus no da tregua, a los contagios en todo el país No era el mejor momento para escribir un poema, ni para hablar de ti En estas fechas el aire es puro, pero nadie lo respira El océano es transparente, pero nadie moja sus tobillos en él Los cerezos de esta primavera nuevamente dieron un gran espectáculo Pero solo lo apreciaron los gusanos Y las nubes corrieron en cielos inmensos mientras observamos techos de concreto aturdiéndolo con caminos de memoria y monótonos tan monótonos como que después de las cuatro era las cinco cuando más escribí de whisky es cuando menos lo bebí lo mismo me pasó con el amor lo mismo me pasa hoy con la libertad frente a la ventana que presume lo que no puedo tener he tomado la costumbre de mirar a quien nunca me atreví a conocer dorados y lacios, recogidos con la mirada ciega, perdida en algo mucho más hermoso con la mejilla aferrada en un violín y aunque no alcanzo a escuchar nada, me emociona saberla feliz con su intimidad. Nadie nota nunca que se ha enamorado de quien no conocía. Y en este mundo sin mundo, cuando cocino huelo su cabello, en la redadera rozo su cuello y cuando termina de tocarme levanto del sillón y aplaudo. Aunque al terminar cada concierto, a pesar de mi mal quien siempre sonríe. Y entre tanto pensamiento y emoción, tú no dejas de tocar un solo día y yo no dejo de sentarme en primera fila. Cuando esto acabe, te daré el mejor regalo que he dado algún día. Bajaré cuatro pisos, atravesaré la calle, subiré cuatro pisos, tocaré tu puerta, te veré de frente, me quedaré mudo y me arriesgaré a que nada salga como yo querría. <risas> Mira lo valiente que me ha hecho la soledad.